desafía a Nicolás a que se vieran en la J-905 a ser el frente al líder de la banda, conocido como el Coqui, que hasta la misma policía le tiene miedo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre se los contamos a ustedes como primicia. Antes de iniciar con todas nuestras noticias importantes, y como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal, Activar la campanita de notificaciones para que ustedes puedan estar al tanto de todas nuestras noticias y también compartan el canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que más nos conozcan, para que estemos todos informados y hagamos parte del cambio. Ahora sí arranquemos con todas nuestras noticias el día de hoy. Amenazaron de muerte a la única gobernadora de la oposición. Estamos cumpliendo órdenes, dijeron las Fuerzas de Acciones Especiales de Nicolás. Las FAES, considerados los escuadrones policiales venezolanos al servicio del chavismo, interceptaron a Lady Jorbeis Gómez Flores en Táchira y le apuntaron a la cabeza un arma corta. La estrategia del gobierno dictatorial de Nicolás para usurpar sus funciones. Ocurre justo después de que el presidente de Colombia, Iván Duque, visitara Cúcuta en la franja fronteriza con Venezuela y dejara sobre la mesa la posibilidad de que una comisión explore con la gobernadora del estado Táchira, Lady Yorbe Gómez Flores, el paso de mercancías entre ambos países, las fuerzas de acciones especiales que precisamente la interceptaron y la amenazaron. No olvidemos que Gómez Flores es la única de la oposición en Venezuela elegida para gobernar un estado Pero como el chavismo perdió en la zona en 2017, un mes después, en enero de 2018 Nicolás crea la figura de protector de Táchira Y designa en él a Freddy Alirio Bernal Rosales Un funcionario policial que había ocupado varios cargos en el gobierno y relacionado a grupos armados el usurpo funcione no solo de la gobernación, sino incluso policiales y militares. Entre los que se encuentran además de permitir el avance del Ejército de Liberación Nacional en la frontera, Bernal también dirige a las Fuerzas de Acciones Especiales, la tenebrosa Unidad Élite de la Policía Nacional Bolivariana, que usa para ejecutar acciones de terror y miedo, como la que ayer hicieron funcionarios contra la gobernadora Lady Gómez. No olvidemos que fue precisamente el primer mandatario colombiano quien denunció internacionalmente que en Venezuela están ocultos jefes guerrilleros, pero Nicolás desestimó la denuncia y trató de mentiroso a Duque, aunque hay demostración irrefutable de la guerrilla colombiana que se instaló en el territorio venezolano y despliega acciones económicas y militares. La gobernadora tachirense iba en una camioneta acompañada de dos directoras de su tren ejecutivo, en otra camioneta oficial de la gobernación iba la escolta femenina y el chofer. Si sí, tal cual sucedieron eh, este tipo de acontecimientos donde a la altura de un sector llamado Caliche, ahí se percatan del paso de cinco camionetas. Más adelante, a la altura de San Félix, un vehículo machito blanco se les atraviesa en una curva ocupando los dos canales. A la vez, una camioneta Toyota llega para ubicarse junto al otro y. De esa manera la gobernadora y su grupo se ven obligados a detenerse, de la camioneta salieron varios hombres vestidos de gris y negro, uniformes que usan normalmente las fais. fuertemente armados y los apuntaron. Gómez baja del vehículo y encarando a los funcionarios les reclama por haberle apuntado con esas armas y les exige explicaciones. Entre los que se acercaba un hombre con textura gruesa, según información, pero de bajo tamaño, con el rostro parcialmente cubierto, se acerca a la gobernadora y le apunta a la cabeza una corta. Ante el irado reclamo de ella, uno de los funcionarios de estatura alta le dijo «Estamos cumpliendo órdenes». Sin duda que ese acto contra la Comisión de la Gobernación fue prementado claramente, porque es una de las zonas donde hacen vida grupos irregulares. Inmediatamente la gobernación pide a su chofer que siga los vehículos Y eso lo que permite es que puedan tomar algunas fotos de carros y funcionarios de las Que actuaron contra ellos y que después se encuentran con las camionetas que usa Freddy Bernal Para movilizarse en Táchira. Esto es un abuso de poder y de respeto a la autoridad por parte de estos delincuentes armados Que atentaron contra la vida de tres mujeres funcionarias del gobierno regional Así dijo la gobernadora la funcionaria mostró de varias camionetas y carros rústicos indicando que con estos vehículos donde regularmente se moviliza Freddy Bernal fue interceptada con armas de guerra por funcionarios de las FAES. Hubo amenazas a la vida mía y de funcionarios que me acompañaban. Así lo afirmó ella donde a las 10 de la mañana del 23 de abril la gobernadora se dirigía hacia el caserío Castellón para participar en un programa de atención social con motivo de la prevención de la pandemia. También ella fue enfática en decirle a Freddy Bernal lo siguiente Llévate a tus malandros del Táchira, el Táchira no soporta a los delincuentes de las fallas. No puede justificarse bajo ninguna situación que tres mujeres del gobierno se vean eh, afectadas o sean víctimas de amenazas Y las más largas de los delincuentes que tú trajiste de Caracas, fueron otras de las declaraciones de parte de ella ante lo ocurrido, Lady Gómez le exige a Bernal que retire el Táchira a las FAES, de quienes dicen tienen obstinado al Estado ante tanta delincuencia promovida desde el protectorado. Pasando a segunda noticia, el presidente interino Juan Guaidó desafió a Nicolás a intervenir en la Cotas 905, la zona de Caracas controlada por bandas que atacan a cuerpos de seguridad. Guaidó pues se refirió a la emboscada que sujetos fuertemente armados tendieron a un vehículo blindado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y a patrullas de la Guardia Nacional Bolivariana. De frente con voz fuerte, el opositor retó este jueves a Nicolás a intervenir con la Cota 905, una zona de Caracas controlada por bandas donde precisamente las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado son sistemáticamente atacadas por delincuentes y sacadas del barrio entre disparos y amenazas. Según Nicolás dice que controla algo. ¿Por qué no se ve en este momento a la Cota 905 apoyar a nuestros funcionarios? ¿A qué le teme? ¿Trata de vender un control que no tiene ni en la capital? Mientras tanto, nuestros funcionarios no pueden ni defenderse debido al amparo del represor al crimen organizado. Estas fueron así las palabras textuales que dijo Guaidó en su cuenta de Twitter. Guaidó también se refirió a la emboscada de varios sujetos amenazados eh, de la zona que tendieron a un vehículo blindado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y al menos dos patrullas de la Guardia Nacional bolivariana. Si vamos a los videos se pueden ver dos vehículos de la GNB destrozados, con las ruedas pinchadas y las puertas dobladas, y un blindado con el parabrisas cuarteado a consecuencia de un disparo con arma de alto calibre. Incluso varios usuarios de redes hablan además de una persona que perdió la vida y varios heridos en los enfrentamientos, pero el gobierno dictatorial chavista habitualmente no informa del salto de víctimas ni daños que producen estos tiroteos Esto no es nuevo en los enfrentamientos en la Cota 905 Una zona vetada para cualquiera que no viva allí Se han hecho frecuentes en los últimos meses Sin que las fuerzas de seguridad del Estado o instituciones del gobierno Logren tomar un control Todos los ciudadanos se quejan y son recurrentes cada vez que hay un bote. E instan a Nicolás a hacer frente al líder de la banda conocido como El Coqui quien encampa sus anchas en que las autoridades impidan que continúe cometiendo delitos y atemorizando a los habitantes de la zona y varios aldeanos. Supuestamente la Cota 905 es uno de los lugares designados para el gobierno dictatorial de Nicolás como zona de paz. Un proyecto creado en 2013 por el Movimiento de la Paz y la Vida, una entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, coordinada por el entonces el viceministro José Vicente Rangel, el manejo que se pretendía darle a este plan de zonas de paz se creó con el objetivo de llegar a pactos de no agresión entre bandas delictivas y a cambio de la entrega de edad la represión otorgaba recursos económicos y materiales de construcción para reinsertar a los delincuentes y sus comunidades. El proyecto de hecho sigue vigente pero el objetivo no se ha logrado. En un comienzo, de acuerdo a la postura del gobierno socialista, era que cogían a esos delincuentes y hacían un pacto de paz. Y a la vez el gobierno financiaba una ayuda para ellos donde entregaban las armas y los otros colocaban trabajos sociales. Hasta ahí todo estaba bien ante los ojos de la comunidad, pero cuando entra a primar los intereses económicos por medio del tráfico de superfacientes, cambia la película porque a partir de ahí entra el poder y el que más tenga fuerza, ese se queda con la sola. Según los relatos escogidos cuando los funcionarios del gobierno se dieron cuenta de que el negocio era bueno, entraron a participar y se vuelve como una sociedad donde el uno trataba superfacientes en ciertas zonas y los otros, como es el caso de la policía, pasan por alto los informes como dice el dicho, comen callados. El gobierno toma fuerza y en el momento que ya de manera descarada el gobierno dictatorial y represivo de Nicolás, entra también a formar parte de la sociedad. Porque comienzan a formarse bandas delincuenciales y a tener tanto poder que ahora ni siquiera el propio ejército o la propia policía pueden entrar a esos sectores. Y es más, retan al propio Nicolás y a los mismos funcionarios públicos a que no los provoquen o si no van a terminar en enfrentamientos. Por eso Guaidó desafía a Nicolás a que se vieran en la Cota 905 a ser el frente al líder de la bata, conocido como el Coqui, que hasta la misma policía le tiene miedo. Así fue como Guaidó le recalcó a Nicolás el mensaje: de, Tú no manejas ni las zonas de los barrios de Venezuela y se te salió de las manos. Así tal cual lo manifiesta Guaidó. Y amigos, así hemos finalizado las noticias el día de hoy. Como siempre, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, escribirnos, siempre los estamos leyendo y es un gusto poder transmitirles estas noticias. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo en Venezuela y en el mundo. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.